Cuando volverá A la luna se lo volvió a preguntar Solo ella sabe lo que le ha Y el daño que echó conmigo Por eso con ella otra vez me puse a hablar Porque cuando ella se fue Dejó un hueco tan vacío en mi ser Pa' que no se fuera nada No Con ellos sigo extrañándote Pero no puedo hacer nada porque tú me dices que ahora estás con él De mis sueños abrazándote Y tú de mí olvidándote Ahora ya no puedo dormir bien tú después de que ella se fue Es el lugar donde pueda estar en paz y de ti me puedo olvidar Y si vuelves a Se fuera nada pude hacer